Casualidad, en la noche de ayer, pues me vino la menstruación, porque así se dice, sí, menstruación, no sé, sea, si sí suena un poco incómodo, pero porque así nos... Educaron. Así nos educaron, ¿no? Como que nos tiene que dar como que vergüenza pena. o ¿por, uh -huh. qué, por qué será eso. Pues sí, es, es algo que a veces a las mujeres les da eh, pena o se sienten mal por, porque les llega su, su periodo menstrual mes con mes, pero es parte del, de la naturaleza y es algo que no debe generar ninguna vergüenza y, y al contrario, o sea... Si te está bajando mes con mes, quiere decir que tu cuerpo está funcionando bien, que hormonalmente está bien, o sea, para nada que te debes de sentir mal por eso. Súper, súper mega normal, es decirlo Exacto. de esa manera. Y bueno, a mí me vino anoche y desde hoy he estado como que súper llorando por absolutamente todo. Realmente no tengo ni motivos para llorar, pero una se pone pues muy sensible, ¿no? Cuando claro. Cuando tienes su periodo. Y además también normalizar esto de, pues venimos a trabajar y que no te puedes quejar, eh, de que pues me duele la cabeza. me vino una migraña, Después de que parí, pues la verdad que no he tenido cólicos, pero sí, pues una migraña horrible y pues hay que seguir trabajando y pues muchos eh, de que en los trabajos de que no, pues no te quejes, no, o sea, de que hay de seguro ni te duele o, o así, sí. ¿no? Bueno, este, fíjate que las mujeres, parte de la naturaleza de la mujer es todo este cambio hormonal que tenemos mes con mes y es algo súper normal, es algo súper esperado. Y así es como debe ser. Por ejemplo, cuando tienes tu menstruación, tus niveles, por ejemplo, de estrógeno están muy bajos. Conforme va pasando los días y vas llegando a tu periodo de ovulación, los estrógenos suben. Y justo es cuando te sientes de mejor humor, te sientes más bonita, mejora tu deseo sexual. ¿Por qué? Porque toda el, el, el, la naturaleza se pone en modo porque estás ovulando y tu cuerpo quiere pues, que te embaraces. ¿no? Okay. Entonces, todo esto favorece a que te sientas mejor. Pasa la ovulación, las hormonas vuelven a bajar y otra vez te sientes pues con, un, con poca, poco ánimo, disminución de energía, pero es parte de la naturaleza de las mujeres. Okay. A veces me toca a pacientes que me dicen, es que yo no quiero sentir todos estos cambios. Le digo, es que pues así, así, es. Es, así <risa> es, así es y es normal y, y, y, y no, no de lo debemos de cambiar, es parte de nuestra esencia, entonces okay. está súper bien. Eh, ahora, en cuanto a la menstruación, pues sí es normal que tengas un poco de cólico, que haya cierta incomodidad. Este, que, te, que te sientas pues mal por el sangrado, el manchado, etcétera, pero en realidad no debe ser un dolor tan intenso, o sea, debe okay. ser algo como muy tolerable. Okay. Y de hecho, ese es un motivo de consulta muy frecuente. O sea, ya cuando la menstruación empieza a ser un dolor incapacitante, que no te deje hacer tus actividades, que okay. no te deje ir a trabajar, que a pesar de que te tomaste algún analgésico, si sí, no hay... es suficiente, mm -hmm. hay que, hay que eh, buscar eh, una atención médica porque okay. Si hay problemas, de hecho hay una enfermedad que se llama endometriosis, el 10% de las mujeres la padecen, es okay. muy muy frecuente y justo es importante tratarla porque a largo plazo puede causar infertilidad, muy Este bien. es un dolor que sigue siendo muy incapacitante, pueden terminar en cirugía, o sea, hay muchas cosas que atender cuando hay una endometriosis, claro. entonces el síntoma clave es mi menstruación es súper dolorosa, o sea, de es que sí. no me puedo Ajá. parar de la cama, exacto. Okay. O sea, tengo que ir a que me inyecten, no no me puedo ir ni a la escuela ni nada, es que algo, algo está pasando. Algo está mal. Uh -huh. Pero de todas maneras, es molesto. Claro, claro. Es Nadie molesto. espera que estés como y, si nada. Y a mí ¿verdad? lo que me molesta, uh -huh. es molesto, y a mí lo que me molesta es de que vas al trabajo y ahí está el vato de que venís para tanto. O sea, sí. no dejen que las invaliden tampoco, sí. y si realmente, si te sentís mal, pues tendría que ser de que, o sea, poder irte claro. a tu casa claro. a descansar. Pero hombres y claro. mujeres, porque también las mujeres, ah, sí, a veces. tú sabes de que pues es que a mí también me baja y también tengo mi menstruación uh -huh, y yo no, yo no me estoy quejando entonces por qué tú sí si te quejas sí. la verdad es que sí hay que ser un poquito empáticos que sí. es, es un, son dos, tres días que en realidad te sientes un poquito incómoda uh -huh. pero, pero sí hay que ser un poquito empáticos en esos, en esos días. Sí, exactamente yo realmente con la menstruación traigo una historia de que desde los siete años yo tenía dolores de panza, que hoy en día pues me doy cuenta que pues sería como ansiedad o me ponía nerviosa uh -huh. pero mi mamá todo el tiempo estaba de que pues ya te va a venir la menstruación y mi mamá me hablaba muchísimo y a mí obviamente me incomodaba, ¿no? O claro. sea, porque qué temas y qué momento incómodo y mi mamá estuvo así tras, tras, tras, a mí bajó a los 13 años. Okay. imagínate, estuvo todos estos años diciéndome que en cualquier, y yo estaba así en cualquier momento en hay cualquier que a ver en buscando, qué momento, sí, ¿cuándo? exacto Ajá. pero hoy en día me doy cuenta que muchas niñas no tienen esa información que yo tuve, o sea yo tuve la fortuna, pues yo nunca tuve que abortar, yo no tomé la pastilla del día después, eh, yo siempre tuve la información correcta y siento que falta mucha información sobre todas las nuevas generaciones, ¿por qué pensás que, que pasa eso o de qué manera también podemos eh, mejorarlo, ¿no? sí. esta información? Fíjate que sí, la educación pues es la clave para, para todo y ahorita tenemos mucho acceso pues a medios, a redes sociales, te metes a internet y puedes ver mucha información, sí. pero también qué información, eso. y a veces no es una información de una fuente confiable, y, y a veces solamente confunden más a las, a, las, a las niñas y a los niños también, o sea, es una información que está muy muy falseada. Y los papás a veces por, por no querer como... Pues por pues ese vamos momento a, vamos, incómoda, ajá, vamos ajá. a sacarle ajá. el tema. este En alguna ocasión escuchaba justo en un podcast de, este, de una psicóloga que decía... Es que la plática de educación sexual no es como que un día, bueno, vamos a sentarnos, cierra la puerta, o sea, es un momento incómodo, una hora, tipo, más o menos ahí te platico, alguna duda, ¿no? Ok, bye. Y no se vuelve a tocar el tema. Sí. Y no, es algo que poco a poco, desde que los niños están chiquitos, hay que empezar a enseñarles, mira, estas son las partes de tu cuerpo, este este se llama pene, estos son los testículos, este es tu vulva, o sea, hay que llevar nada, a las cosas de pilín y por su de nombre, nombre. Sí, y poco a poco irlos, mira, este, esto es normal, esto va a ir pasando, pero no es como un día, una plática, una hora no, no, y ya, no, no. Un día, pues, o no sea, puedes. poco a poco irlos y que no se avergüencen de su cuerpo, que sepan que cosas son normales. Este ir eh, platicando con ellos acerca de los cambios que van a venir, este y todo, bueno, obviamente a su edad, verdad? A un niño de 6-7 años no le vas a platicar de que si la relación sexual, sí, verdad? Claro pero poco a poco los vas introduciendo al tema y que también ellos tengan esa apertura con los papás de poder platicarles este, sus inquietudes eso. porque si no es con tus papás con quiénes verdad Les terminas platicándole a la amiga a la comadre o en internet en redes sociales o lo que sea no y en redes y sociales te, te, mandé, te mandé un video horrible de un chavo que tiene como 7 millones de reproducciones que estaba primero bueno eso es chavo que puedes saber de la pastilla del día después que se toman las mujeres en el cuerpo de las mujeres diciendo que ay te la puedes tomar en cualquier momento cuando cuando se te cuando sea necesario y es súper erróneo, pero ahorita vamos a hablar sí, de, de, eso. de la pastilla del día después. Entonces también hay que tener mucho cuidado en redes sociales pues, con lo que están viendo nuestros hijos. Sea más como mi mamá, a mí me incomodó un chorro, pero realmente hoy es en necesaria, día es hoy necesaria. en día veo que a mí me sirvió porque estoy en una circunstancia en la cual puedo pasar la información y donde veo que hay muchas niñas de que, que no la tienen. Y también eso, ser empáticas, porque lo que uno sabe como mujer, hay otras niñas que pues no tienen esta información, ¿no? Claro. no tuvieron la familia, o hay que ser también... Porque dicen, ay, es que los condones, pues todo el mundo sabe que usando condón, o de que puedes ir, lo conseguís en cualquier, gratis, en cualquier hospital, pero pues no todas tienen esa información y no todas pueden llegar a ese hospital tampoco, ¿sí me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Entonces sí está, hay que tener un poco más de empatía con estos claro. temas. Y eh, otro temita que quiero hablar ahora es el tema de la virginidad. Uh -huh. Este tema que lo impuso el patriarcado, sí, sí, el patriarcado, porque pues no existe. O sea, la verdad es, sí, está el himen y todo eso, pero pues el término virginidad lo pusieron los hombres como para decir que te hacemos un favor y nosotros te hacemos mujer y... A mí bajo los 13 años, y mi mamá ha sido súper feliz, de que aplaudiendo y todo, o sea, te hacen una fiesta, y que ya sos mujer y ya puedes tener hijos, tengo 13 años, no sí, puedo. No no puedo, no you estoy know? en o condiciones. Sea, no soy claro. una mujer, o sea, y, y no, sí. y por qué el festejo, y o sea, es, o sea ya vienen sí. los dolores, o sea, está de la chingada, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de, de, este, de este término patriarcal. Bueno, sí, cuando... Pues viene la menstruación, este pues sí, es, es que inicia una etapa nueva. Es una, es una etapa nueva y a veces, pues sí, como mamá o, o la tía o así, pues ajá. se ponen contentas sí. de que bueno, ya va. Y encima va va. contándole todo el mundo. Claro, y así, claro, ya... y tú te mueres de la pena, sí, ¿verdad? Sí, Pero ajá. bueno, en cuanto al tema de la de la virginidad, en realidad, eh, o sea, el himen en sí, o sea, lo que se refieren cuando perdió la virginidad es que como que se rompió el, el himen. Ajá. Pero la virginidad se puede romper de muchas maneras. Exacto. En realidad es es mantener una relación sexual, que puede ser una relación sexual de muchas formas, o sea, claro. sexual o sea, hay muchas sí, formas, Sí, muchas ¿no? maneras. Y no por decir, ah, bueno, es que tengo mi hímen intacto, pues sí, pero ya mantuviste una relación sexual y eso, en teoría, pues es Ajá. como, bueno, ya, ya iniciaste claro. tu vida sexual, ¿verdad? Este, el, el tema del hímen es literal, es una membranita que está en, en la entrada de la vagina, que de hecho esa membrana ya está perforada, porque si estuviera completa, o sea como cerrada, no, no, no pudiera bajar la menstruación, no, o sea okay. no habría forma de salir la menstruación, entonces okay. siempre tiene que tener como, como ciertos agujeritos o perforaciones. Okay. Y hay como muchos tipos. Así como la vulva, tenemos labios más grandes, labios más chiquitos, o sea, de todo. Cada uno le tiene Igual una el imen. O sea, hay mujeres que tienen el imen muy abierto y así nacen las niñas. Y no quiere decir ni que alguien haya abusado de ellas ni que por eso ya perdieron su virginidad. No, no tiene nada que ver. Okay. O sea, en realidad el tema de, de, de la virginidad es más bien hacer referencia a cuando inicias tu, tu vida sexual, ¿verdad? Mm -hmm. Es básicamente eso. Claro, mm -hmm. pero son los hombres también queriendo hacerse los de que nosotros les hacemos el favor sí. y nosotros aquí les sacamos lo... Ya no sos la, la virgen, la bonita, ya nosotros te hacemos el paro, pues, de hacerte una mujer. No, señor. No es así, ni se preocupen tampoco mujeres, o sea, sí. no no no va por ese lado. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar un poquito pues de tus estudios como sí, ginecóloga, claro. pues tus colegas, ¿cómo fue estudiar ginecología y compartirlo también en cuanto a los hombres? O sea, ¿qué, ¿se puede confiar realmente en hombres eh, ginecólogos? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí siento que pues es un tema que pues da cierta pena, ¿verdad? Pero mira... Un, para llegar a ser ginecólogo, bueno, en mi caso, pues obviamente hice mis estudios básicos de primaria, secundaria, prepa. Uh -huh. Después entras a la carrera de medicina, donde en la carrera de medicina, pues ves pues, todo el panorama uh -huh. de, como médico general. O sea, uh -huh. este, pasas por todas las áreas, pediatría, psiquiatría, cirugía general, eh, traumatología, o sea, todo. Pasas por urgencias, todo, y después haces un año de servicio social. Después de to completar toda esa educación, este, hacemos un examen para aplicar para una especialidad médica. Uh -huh y ahí es donde pues cada quien según los afines que, que tengas, pues decides irte hacia la pediatría o hacia ginecología, ¿no? Este, yo los estudios de ginecología los hice en el TEC de Monterrey, que es un programa que se llama multicéntrico, donde eh, tienes contacto con hospitales privados y hospitales públicos, y se me hacía un programa a mí muy completo, porque quedarte en un hospital donde solamente es medicina privada, como que te pierde todo el panorama okay. de cómo se viven las cosas en un hospital público, okay. y esta parte está así combinada, entonces es, es, es, es, está padre. Este, tiene que ser algo que te guste, que te apasione y la verdad es que como que a veces eh, se tiene la idea de que a lo mejor un hombre está ahí como para como estarle viendo a las mujeres, ¿no? La verdad es que uh -huh. son guardias de 36 horas, descansas 8 horas, vuelves a entrar, uh -huh. este, tareas, la tesis, o sea, la verdad es que tiene algo que apasionarte y dura cuatro años esta preparación. Uh -huh. O sea, no es algo que dices, bueno, me meto un mes, a ver, a ver, ¿qué, qué pasa? No, ver. la verdad es que sí tiene que ser como okay. una preparación como pues muy grande, este Y la verdad es que siento que a los hombres este, en cierta forma como que les va un poco desensibilizando de no es como que… O sea, por ejemplo, cuando un hombre ve a una mujer y le ve los senos o le ve la vulva, como, ay, mira, pero como ves tantas todos los días, todos los días, como que en cierta forma, como, Ya es rutinario. Exacto, es te sensibilizas. Y además que ves generalmente mujeres con alguna patología, o sea, okay. por ejemplo, ves mujeres que traen una infección vaginal, que traen... Entonces, yo creo que no, bueno, pienso yo que no es así como que piensen, ay, mira qué sensual que traiga aquí okay. el herpes genital, ¿se me explico? O sea, claro. siento yo que, que como que se pierde ahí un poquito esa, esa parte. Okay. Como mujer, como paciente, la verdad es que sí puede ser un poco incómodo que, pues no sé, vas a hacerte el estudio del Papa Nicolau y llegas, te tienes que pues quitar tu ropa, este, te, ponerte en posición con sí, las la piernas verdad. abiertas para que puedan como hacer toda tu revisión con una lámpara gigante y que te sí, esté viendo. Sí, en primer plano, sí. Exacto, o sea, como que dices aquí me van a estar viendo y te, te puede hacer sentir incómoda. De hecho, ahora la, las últimas generaciones… Casi las que se gradúan son okay. o sea mucho más mujeres, okay. o sea, hay especialidades que son más de hombres, más de mujeres, ahorita está muy parejo, pero justo en el tema de la ginecología, uh -huh. este por ejemplo, en mi generación sí estaba muy parejo, pero por ejemplo, la generación que estaba seguida de mí eran 10 por generación, 9 mujeres un hombre, okay. o sea, cada vez es más, son más, más mujeres? mujeres, más mujeres, más okay. mujeres.